¿Quién te va a decir a ti lo que tienes que hacer? Nadie puede decirte qué puedes hacer o no. Nadie mejor que tú sabe qué es lo que te conviene. Curiosa paradoja o no, que quien durante tanto tiempo como principal argumento solo usó porque lo digo yo o es la ley, ahora defienda aparentemente con tanto enco la libertad. ¿Qué es lo que quedó de la libertad? Las condiciones de la libertad de acción y pensamiento son que existan diferentes opciones entre las que poder elegir y que podamos efectivamente elegir entre ellas la deseada. Pero ¿cómo podemos definir el ámbito de la libertad? Benjamin Constant distingue entre la libertad de los antiguos y la de los modernos. La primera nace en la Grecia Antigua y está vinculada a la aparición de la democracia. Consiste en la capacidad que tienen algunos ciudadanos de participar en la resolución de los problemas comunes porque poseen medios suficientes para vivir sin trabajar y por lo tanto disponen de tiempo para ello. Esta libertad es algo reservado a unas élites económicas y de saber. La libertad de los modernos nace con el liberalismo. Se concibe como un derecho natural absoluto e inalienable que con la ilustración se acotará y delimitará de esta manera. No hay más libertad que la definida por el conjunto de leyes de las que nos hemos dotado para regular nuestras relaciones sociales. Se establecen un conjunto de derechos universales que el Estado debe proteger y se delimita a su vez la capacidad del Estado para intervenir en la vida de las personas. Mientras nuestras acciones no perjudiquen a los otros en el ámbito privado, somos libres de hacer lo que queramos. El anarquismo del siglo XIX establece una nueva concepción. Rompe con las leyes porque éstas no solo ordenan y regulan, sino que también jerarquizan, discriminan y crean desigualdades. Así pues, no hay más orden limitador que el definido por la comunidad de los que libremente se asocian y comparten un proyecto común de manera autogestionada. Es en ese ámbito en el que la libertad se define, pero sin olvidar al resto de la sociedad, pues su ideal está fuertemente vinculado a la idea de fraternidad y de compromiso ético respecto de los demás. Pero ¿cuál es la paradoja de nuestro tiempo? Los autoritarios de siempre, ahora, se han hecho libertarios. Ellos que veneraban la autoridad y que defendían la obediencia ciega e incondicional a una ley que se consideraba sagrada y que se imponía a la fuerza si era necesario. En realidad son sólo gente de ley y orden cuando la ley está hecha a su medida y se aplica a todos menos a ellos. Cuando el marco jurídico escapa de su control y pasa a estar en manos de un proceso democrático se declaran insumisos y pasan a enarbolar la defensa de una libertad radical y absoluta del individuo. Desacreditan el valor de la ley y entablan una batalla cultural para asentar la idea de que cada uno de nosotros ha de hacer solo aquello que desee sin someterse a reglas. Pero de esta manera, la libertad no se amplía, más bien al contrario, queda de facto solo en manos de quien tiene el poder para imponer su arbitraria voluntad a los otros. Cuando las reglas del juego de la vida social se destruyen y todo se reduce al puro deseo de la voluntad individual, la libertad tal como lo hemos definido, desaparece y acaba siendo sustituida por la ley del más fuerte.